Bueno, este video lo hice para mostrarles, no sé si algunos sabrán, cómo poder ver su calificación y su participación en el curso. Ustedes creo que deben tener, pueden tenerlo del otro lado, cada uno los pone, eh, un sector que es navegación, actividades y administración. El de navegación, eh, estamos acá dentro del curso que estén cursando, en este caso nuestro, ¿no? Eh, pueden ir acá, administración. Eh, creo que les debe aparecer en un lugar ajustes de mi perfil. Eh, ustedes, adentro del ajuste del perfil, pueden editar su perfil, cambiar contraseña, seguridad y lo que puedan acá abajo ver informes de actividades. Si cliquean ahí, tienen por ejemplo las entradas de hoy o todas las entradas, diagrama de informe las calificaciones y la estadística. Por ejemplo, si ustedes van a, a todas las entradas podrán ver eh, un tipo de este gráfico ¿no? que les da qué día han entrado y los clics que da una proporción o una idea de su actividad si hay pocos clics quiere decir que uno entró y vio o dos páginas y, y otro. Okay. y después acá tienen el detalle de día por día, si han olvidado algo o qué día entraron a ver o quieren revisar algo en algunos lados pueden pararse capaz para ver de qué se trata tienen toda la actividad que ustedes han realizado en el curso qué día entraron, qué día contestaron, si están contestando el cuestionario, si ya lo han entregado o no otra de las cosas que ofrece, pueden volver atrás con esto ¿no? y eh, vamos para atrás y van a ver otra cosa que ofrece dentro de eh, ajustes de mi perfil, ya vimos informe de actividad Dentro de informe de actividad, bueno, estadística La calificación, pueden ver sus, ir viendo sus calificaciones ¿tá? Tienen sus calificaciones y pueden pararse en algún cuestionario Y ver eh, el resultado de este Bueno, en este caso no es mi cosa y no contesté A ver, vamos a ver uno que probé a contestar Acá, el primero Para ver cómo funcionaba todo Bueno, tienen el resultado, la nota, volver al curso ¿tá? ¿Qué más pueden hacer desde acá? en ajustes de mi perfil eh, bueno tienen ajuste de mi perfil creo que acá básicamente es mensajerías para mandar mensajes algunos pueden act tener activado eh, un blog de correo electrónico pero también si van a la parte del curso donde está la solapa la parte del curso en participantes verán a todos los participantes del curso ¿Ven? Debería aparecerle todos los participantes. Bueno, me volví a ir. A ver. Y eh, si quieren conectarse con alguien, pueden marcar y les va a aparecer la persona para, eh, ¿cómo es? para comunicarse. La persona cuando fue el último día que entró. Por ejemplo, acá alguno cualquiera, no sé. Eh, a ver, si uno va ahí y se para le va a aparecer los datos del compañero y pueden enviarle un mensaje. Bueno, creo que esto es todo. Entonces, nada más. Hasta luego.